En un túnel donde va a pasar un tren y van a pasar camiones y van a pasar su monte todo al nivel, digamos, no sé a cuánto estará el, el, al, nivel, eh, al nivel del mar, pero va a ser mucho menos que subir toda la cuesta, digamos, y pasar Ar Argentina Mendoza. Entonces, va a pasar los trenes y van a llegar con estos corredores bioceánicos. Que hay uno que, que ya está hecho, que es en. en entre Hilo, pasa por Bolivia, Paraguay y Brasil, pero no, no está pavimentado. Entonces, cuando viene la época de lluvia, eso es intransitable. Pero nosotros sí tenemos, suponte uno, que está eh, cerca de Iquique, ¿ok? Otro que está en La Serena, otro que está, suponte, en Los Libertadores y otro que está en Talca. ¿Ok? y se estaba construyendo el paso de las leñas también. ¿Okay? Esos corredores bioceánicos van a, van a, van a ser generadores de negocios, de, pero de tantos negocios, o sea, usted tiene que pensar que transportar los containers desde los puertos de Chile, que los que lo están, suponte convirtiendo como unos puertos hubs, que los chinos están invirtiendo cualquier cantidad de plata, ¿okay? y la línea logística que pasen hasta, hasta Santos, ¿qué es lo que se necesita suponte, en todo ese tramo? Vas a necesitar servicios bancarios, vas a necesitar restaurantes, vas a necesitar hoteles, vas a necesitar, su ponte informático, vas a necesitar hospitales, o sea, vas a necesitar una cantidad de negocios que son innumerables, que van a estar a lo largo de eso, y Chile se va a convertir como en el futuro Hong Kong de, del, del mañana. Y ahí es cuando suponte nosotros estamos todos haciendo MBAs y todavía no estamos ni siquiera pensando en los corredores bioceánicos, cuánta cantidad de negocios van a generar esos corredores bioceánicos, ¿Por qué? Porque suponte la gente de afuera está más interesada que nosotros. Porque aquí está más interesado todo el mundo en ver la pelea chica de los políticos con los empresarios que no quieren pagar más, quieren pagar menos. Y no nos estamos preparando para lo que grande y la monstruosidad que todo el mundo quiere invertir aquí en Chile, pero están esperando que se calmen las aguas para volver suponte a invertir dinero y poder estar metido. En el futuro Hong Kong del mundo que las relaciones ya no van a ser norte-sur sino que van a ser sur-sur porque está suponte Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Sudáfrica. Ese es el, es el nuevo cordón donde van a estar las entradas para poder abastecer África por ejemplo y es la tierra inexplorada, ¿ok? Nosotros Uy, checa, tenemos para invertir aquí en Chile, si imagínense que nosotros explotamos el 3% del, de, la, de las tierras para hacer suponte, podríamos, con la región del Maule, podríamos alimentar a todo el planeta. Pero no se utilizan las tierras. Entonces, Pero hay, hay hay que invertir ahí, profesor, y, y no veo empresas chilenas que, que estén dispuestas a invertir en eso, al final van a llegar capitales extranjeros, claro. va a ser lo, lo mismo que las carreteras y todo, van a, van a invertir, después nos van a cobrar una barbaridad, se van a llevar todas las utilidades, y, y quizás nosotros vamos a tener que apostar a los servicios, porque eh, yo vi esa idea, en Concepción hay eh, en una empresa que lleva petróleo y gas entre Argentina y Chile, por por tuberías y que es más o no menos lo mismo que se quiere hacer acá por un tren de transportar los contenedores y, y la verdad es que no veo que, que, que en otra zona del país traten de hacer una inversión como la que se hizo en la octava región eh, en, en esa empresa que se llama la trasandino creo pero es una inversión ar argentina si tampoco es, es chilena yo yo lo conocí porque un compañero de curso es, es el gerente técnico de esa empresa pero eh, bueno, pero yo, yo estaría más feliz trabajando para una empresa extranjera que para unos chilenos, en todo caso, porque yo sé, suponte, por ejemplo, si DERCO, ya nosotros hicimos una, una reestructuración de DERCO a, oye, pero dolor de cabeza, ¿ok? Todo mal, todo mal hecho. Entonces, ellos representan no sé cuántas líneas de automóviles que van a venir, suponte. Los, los dueños de esas empresas qué es lo mejor que tú tienes a tu haber si eres extranjero tú vas te vas a ir a DERCO vas a, a decirle al trabajador que sabe cómo se hace la pega decir, mire, ¿sabe qué? yo le voy a pagar el doble de lo que usted estaba pagando trabajando, véngase a trabajar conmigo y siga trabajando tranquilo acá, porque van a venir con las reglas nuevas ¿ok? Acuérdate que supongo Chile va a ser un cambio de va a haber un cambio de la constitución, si la constitución fue hecha para la gente rica en este país, ¿ok? Y va a haber un cambio, sí o sí, entonces todas las cosas que van a ocurrir sí van a ocurrir, lo mejor que puede haber pasado es el estallido social y la pandemia, porque supongo la gente cada día está despertando ya no es tonta antes no estábamos informados hoy día las redes sociales son muy fuertes suponte y sabemos todo lo que está pasando ¿Okay? instantáneamente ¿ok? entonces todos estos cambios que vienen suponte nosotros tenemos que tener la visión geopolítica porque suponte si yo te pregunto a todos ustedes les pregunto oye hace 30 años atrás ¿Chile estaba lejos o cerca del mundo? ¿Qué me responderían ustedes? Lejos. Lejos. Si venía un avión, aterrizaba un avión en el aeropuerto, suponte, al mes, con suerte. ¿Okay? Hoy, en el aeropuerto, cada cinco minutos aterriza y despega, o menos, un avión. ¿Okay? O sea, Chile ya no está... Como hace 500 años atrás, o sea, hace 500 años atrás, tú mandabas una carta a España, escucha a tu novia y se moraba un año la carta para allá, un año la carta de vuelta y llegue y dice, No, ya estoy casada. ¿Ah? Entonces, hoy día no, tienes Skype, tenéis el celular por WhatsApp, ¿ah? puedes estar conversando diariamente con todas las personas, los vías Zoom, las reuniones son una persona en Asia, otra persona, nosotros cuando tenemos reuniones, por ejemplo, son reuniones globales, buscamos una hora intermedia en el cual sumamos todo, que no sea muy tarde ni muy temprano en la mañana, pero nos juntamos todos, donde estemos. Entonces Chile tiene que entrar en esa faceta de globalización, y ahí es cuando se va a emparejar el terreno, porque todavía nosotros seremos el país que tenemos más tratado de libre comercio, y los únicos que se están beneficiando es Walmart porque Walmart nos usa como como paso porque no lo dejan entrar ni en Singapur ni en Alemania ni en ningún lugar pero sí tenemos nosotros tratados de libre comercio con todos esos países y ellos entran como líder a esos países pero siguen vendiendo ¿ok? Acuérdense que el líder es Walmart ¿ok? Y tienen acaban de construir en San Bernardo una planta gigantesca para toda Latinoamérica. O sea, ¿dónde están invirtiendo la gente? Con un impacto ambiental tremendo que nadie se preocupó de la gente con ese centro de distribución. Nah, bueno, pero ahí está el tema que yo te digo, suponte, por, por qué, y cuando conversemos de, de, los, la, de las escuelas de pensamiento económico, ustedes se van a dar cuenta por qué Chile. Tiene el sistema ideal de una economía mixta, ¿ok? Lo malo es que el Estado nuestro es tan pobre que no tiene la capacidad de fiscalizar y que las cosas se hagan como corresponde. ¿Por qué? Porque somos un país que sufre el síndrome del piloto. ¿Lo han escuchado ustedes? No, o sea, pero... hay uno yo no creo que nadie de ustedes se subiría a un avión en el cual el piloto le diga, señoras y señores, bienvenidos a bordo, a lo mejor vamos a despegar. ¿Ok? Yo no me subo ni loco, si me dicen saco usted. Ahora, ¿y si, te, y si eres loco y te subes a ese avión y, y van a aterrizar en Frankfurt con 30 grados bajo cero y te dice a lo mejor vamos a aterrizar, yo pido un que y me tiro por el paracaíe. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Chile? Parece un circo de pobres, entonces quieren que el piloto venda los, los boletos, venda los sándwiches adentro de los aviones, ¿no es cierto? Haga todas las cosas para la reducción de costos que tenemos metido en la cabeza, ¿ok? Entonces, pastelero a tus pasteleros, al piloto tú tienes que dejarlo que aterrice y despegue el avión tranquilo, porque tiene vidas en juego en sus manos, ¿ok? y tienes que mejorar, suponte, los salarios porque si tú comparas los, la, la, la aerolínea de Emirates, por ejemplo ya Fucheca es un avión es un Rolls Royce cuando uno se sube suponte, la clase turista parece primera clase me imagino que no ocupan los 767 que ocupamos acá claro entonces eso, eso es lo que nosotros tenemos que empezar ya a, a cambiar, de que lo que nosotros estamos invirtiendo no se considera como un costo. ¿Okay? Por ejemplo, suponte cuando nosotros conseguimos fin financiamiento para grandes empresas acá en Chile, ¿okay? nosotros decimos, mira, te va a costar dos millones de dólares, pero esos dos millones de dólares que tú vas a meter, cuando te pasen la plata, te la van a devolver porque se consideran el préstamo. Entonces no es un costo, es una inversión. Métete en la cabeza. ¿Pero cómo? ¿Vamos a pasar dos millones? Que esto lo... Oye, entonces pide plata a un banco aquí en Chile. ¿Al banco de Chile? Sí, <ríe> nunca le van a prestar. Pues? Si, si, si para pedir cuatro millones de dólares tienen que hacer préstamo sindicados. Tienen que juntarse los bancos para prestarte cuatro millones de dólares. ¿Eh? No de tienen el capital. Pero parte de la cultura, pues, como estábamos hablando eh, recién del líder. ¿Por qué los Ibañes no hicieron la internalización del líder? Cultural. Exactamente. exactamente. Pero es problema de ellos. En cambio, Walmart estaba esperando de que, supongo los ibáñez que son los dueños, eran los dueños del líder, que hicieran toda la cadena de distribución Varian, Varian. y ahí lo compraron. Okay. La misma cosa de, de, de la de el, el Benedicto, ¿eh? la, la, el agua mineral. ¿okay? Y como Walmart tiene plata, le ofreció cualquier cantidad de dinero que no, no resistieron ni le vendieron. ¿okay? Pero el resto de los empresarios, el resto de los empresarios, si ustedes ven los balances, supongo, son puras deudas. O sea, están pisando un tejado de vidrio tremendo. O sea, más es lo que deben, que lo que venden. ¿Ok? Que es la otra gran pregunta que uno tiene que, tiene que hacer. Leer, por ejemplo... ¿Dónde vas a comprar acciones? Por ejemplo, yo le dije, escucha, si están rentando entre un 19 y un 20%, pero si yo quiero comprar acciones, escucha, tú te vas a Tanner, o te vas a, a la Rain Vial, creo que se llama. Forrado y Felices. Sí, la Rain Vial. La Rain Vial, oye, eso te venden, pero hasta a su mamá, ¿eh? Le da lo mismo. Entonces, pero si uno tiene la capacidad de ver, no es cierto, al, al instante la rentabilidad, la solvencia, la liquidez de las acciones y de las empresas, tú vas a decir, oh, compro acciones de inmediato. Pero si uno no es capaz de hacer eso, mejor no compre, que puede salir perdiendo, ¿okay? Pero si uno quiere comprar una empresa y tiene, suponte, una liquidez baja, tiene una rentabilidad baja y tiene una deuda gigantesca, yo la compro de inmediato, porque yo sé que esas cosas se pueden arreglar. La y la voy a comprar súper barata. Compra la deuda más que la empresa, como piñera. Exacto, mm. exactamente. Después pues reduce impuestos reduce impuestos pero también puedes repactar uno no tiene que ser suponte, yo no yo no me iría por el lado de Piñera por ejemplo porque no me gustaría suponte, nosotros imagina, tener un presidente que estuvo que, que, que arrancado de la justicia y nosotros lo elegimos ¿ya? entonces yo preferiría irme por el lado bueno que me recordaran suponte, porque he hecho las cosas bien ¿ya? sino que simplemente yo repacto la deuda, ¿para qué la voy a repactar aquí en Chile? Si yo sé que hay bancos inversionistas como JP Morgan que tú puedes repactar y suponte con unos valores mucho mejores que lo que te ofrecen en Chile. ¿Okay? Uno tiene que pensar global, no seguir pensando aquí en Chile, porque en Chile las cosas no están bien hechas. Entonces uno tiene que irse afuera. Mira, hay una revista que se llama Global Finance, okay, Magazine. Si usted busca en internet, oye, esos tipos, los banqueros globales, tienen, tienen la información de todos los países, los índices o, o suponte la otra revista que es genial, suponte The Economist, también suponte para los tomadores de decisiones, es una revista que uno tiene que estar todo el tiempo poniéndose al día de lo que está pasando. O sea, tú tienes Forbes, tienes The Global Finance, y tienes The Economist, con esas tres revistas a uno le da a ir fantástico. Porque si tú te compras alguna cuestión aquí en Chile, ¿qué, ¿qué revista? Oye, miren, somos tan arrogantes aquí en Chile, que nosotros una vez, con un amigo, que tenía mucho dinero, porque lamentablemente falleció, nos invitaron unas personas a cenar a Viña del Mar. Y cuando estábamos cenando, le preguntan a mi amigo Rodrigo, le dicen, ¿y tú, Rodrigo, a dónde fuiste a veranear? Bueno, ellos hablaban así, ¿dónde fuiste oye, tú, Rodrigo, a cenar? ¿eh? Bueno, y él le dijo, bueno, estuve... Eh, fui on, a un desfile, bueno, fui a un desfile de modelo en, en, en Marbella. Después me fui eh, a, a una exposición de autos en, eh, no sé qué otro lugar que hay aquí en Chile que es parecido a, a Marbella, ¿cómo se llama? Donde va la gente a jugar golf. Cachao, Tapayán. Bueno, Cachagua. Cachagua, Cachagua, Cachagua. Cachagua, tapallán, Claro, eh, por esos lados, ¿ya? Entonces le dijo, después me fui a una, le dice, primero fui a una, a una, a una, a una a un show de, de modelo, después me fui a una exposición de auto y después me fui al casino. Entonces le dijo, oye, Rodrigo, ubícate. está con con Piña, Marbella, en ninguno de esos lugares hu hubo un desfile de modelo, ni auto, ni, ni de modelo, no, ubícate tú, yo estuve en Marbella, España, estuve en Ibiza y estuve en Mónaco, ¿ok? O sea, para que vean la mentalidad nuestra que siempre es empequeñizadora, chiquitita, cuando el otro tipo... Está, supongo que le decía, oye, no, te, no tomes decisiones basadas en el, en el diario financiero de aquí de Chile. Lee del Financial Times. Ahí salen las noticias de verdad. ¿Sí? Si quieres hacer plata. Pero con, el, con, el, con el, el diario financiero no vas a ganar dinero. Nunca. ¿Sí? Ahora, si somos inteligentes. Del diario financiero, podemos agarrar todos los buenos negocios que se pueden hacer. ¿Ok? Aquí en Chile. Pero si quiere ganar plata, uno tiene que estar pensando en los diarios donde realmente se mueve la plata. ¿Ok? Entonces, la globalización a nosotros nos invita a que tenemos que estar siempre viendo otras fuentes de información. ¿Cuáles son, supongo, las tendencias de los negocios, digamos? Y ver cómo nosotros nos, nos insertamos en esos negocios para poder generar el dinero que nosotros queremos para vivir tranquilos y bien. Uno no es, o sea, uno no tiene que convertirse en esta gente, suponte, como estas 10 estas familias que, que creen que se van a hallar toda la plata para el, pa el otro lado. No. O sea, uno tiene que buscar un punto en el cual tú dices, mira, yo vivo bien con esto y el resto lo distribuyo para que todos vivamos tranquilos y felices. Eh, yo, yo nunca me voy a olvidar una vez que llegué a los Emiratos Árabes a Dubái y le pregunté al taxista, le dije, oye, ¿qué todo el mundo anda riéndose aquí en Dubái? Le dije, anda feliz. Bueno, me dijeron porque él, entonces me mostraron al Sheikh. ¿eh? él distribuye la riqueza del petróleo para todo el mundo. Todos ganamos mucha plata. Imagínate, en, en los Emiratos hay un millón de árabes. ¿okay? Nueve millones son inmigrantes que trabajan para ese millón. O sea, el tema de la inmigración aquí en Chile como que es mal mirado. Pero ¿quiénes son los que gastan y consumen? Lo que pasa es que aquí en Chile los tratan tan mal a todos los inmigrantes que al final todos se van. Entonces eso tampoco corresponde. Hay que hacer leyes que sean justas, que tienen que ver con los derechos humanos, con la ética y un montón de leyes que tienen que respetar a todas las personas por igual. Porque si un país, que es uno de los países más ricos del mundo, lo único que quieren es salir de la dependencia del petróleo. Ellos sé que se quieren convertir su monte en el hub de la innovación del planeta. Quieren tener el control de las telecomunicaciones del mundo. Imagínate. Ese es su, su, su foco. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de financiar proyectos al extranjero. Le prestan plata, le prestan plata hasta Israel. ¿Por qué creen que firmaron recién un acuerdo de, de amistad? O sea, árabes con israelitas eh, es, es poco entendible para nosotros, ¿no es cierto? Pero en el mundo de las finanzas le da lo mismo. Si total money is money. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que abrir nuestras mentes y no quedarnos pegados, digamos, en cómo se hacen las cosas acá. Tenemos que ver un poco lo que se está haciendo afuera. Yo les mandé varios papers de, del business, publishing de Harvard. ¿okay? Léanselos. ¿Okay? Lamentablemente, ustedes saben que literatura al día, al corriente de, de hoy, es poco. En español no consigues nada, porque no se invierte en investigación y desarrollo. Entonces, toda la gente que tiene doctorado aquí en Chile no puede publicar, porque no tiene plata para pa, pues, pagar el dinero que se tiene que pagar en las publicaciones. Entonces prefieren no hacerlo. Y por eso nos quedamos, nosotros invertimos el 0,3% del Producto Interno Bruto en investigación, desarrollo e innovación y, y desde el año 1800, no sé cuánto, que eso hemos incrementado el presupuesto nacional que se hace todos los años en un 5%. Es bien difícil que crezcamos, ¿no? Porque podríamos por lo menos subir un punto. A ver haber ido incrementando en un 1%, ya este año vamos a, a subir el presupuesto en un 1%, ya, vamos, vamos a incrementarlo en un 2%, en un 3%, y Chile sería una superpotencia. Pero no hemos quedado pegados siempre con el mismo presupuesto, no sube ni baja. Se, se, se hace la suma de lo que se, se hicieron en bienes y servicios y es el presupuesto para el próximo año entonces ¿cómo queremos crecer un 7%? como dicen ahí algunos, algunas personas es imposible ¿no? ¿estás muy aburrido ya conmigo? no, no profesor, estamos siguiendo aquí atento está interesante, profesor Vamos, profe. La, eh, Bien, profe. Yo no sé que se hayan quedado dormido ya. Como están todos ahí en, en modo... Ahí. Están sí. todos en, en modo... Yo pensé que estaban poniéndolo el, el, una, un cartón de ustedes ahí en la... <risa> estamos, estamos tomando un café, nomás. Ah, los diputados, ¿eh? Con la de... <risa> No sé quién fue que, que pillaron, que ponía un... Ah, un cartón. ¿Era un ministro argentino ahora? Ah, argentino. Sí. <ríe> qué, qué barbaridad. <ríe> Pero bueno, no, no se ni salvan ni si acaso son iguales. <ríe> ¿Ah? <ríe> bueno, miren. Eh, el tema de la globalización es súper importante de que ustedes entiendan de que el chorreo aquí en Chile, nunca llegó. ¿Eh? The trickle-down economy, que se llama, ¿no es cierto?, la teoría del, del chorreo, nunca llegó a Chile, porque se enriquecieron un, un grupo. ¿no? ¿Eh? Segundo, que hay, gracias a eso, gracias a que Chile es un país tan pequeñito, tan insignificante, tenemos una potencialidad para poder crecer, que yo les voy a mostrar el mapa. Ustedes lo tienen ahí en, eh, en las presentaciones. Busquen a Chile. ¿Ok? Vean el punto. Ese puntito que seamos tan chiquititos es una maravilla, porque quiere decir que podemos crecer mucho. Pero depende de nosotros. ¿Ok? Entonces, yo cada vez... Suponte que vengo a Chile, me encanta, porque suponte la gente dice, no, este tipo está loco, no no vamos a poder crecer. Yo, suponte, vine en el, en el año 97, Chile era uno de los países más competitivos del mundo. Todos los economistas queríamos venir a, a Chile, suponte, porque era una efervescencia así. Habían carriers, el 1, 2, 3, ¿no es cierto? Hoy la, te cambiaba de compañía para arriba, la competencia era feroz. Pero cuando empezamos los chilenos a tomar esas grandes empresas que eran dueños capitales italianos, capitales de todas partes del mundo, empezaron a comprar las empresas chilenas porque manejaron mucha información privilegiada cuando privatizaron las empresa los chilenos se hicieron dueños de ella y hasta ahí no nomás llegó de la fiesta porque cuando entramos nosotros, con esa mentalidad de los Chicago Boys, de la escuela de negocios de, ¿cómo se llama?, de, de la Universidad Católica, y ahí fueron donde se forjaron, forjaron estos nuestros primeros personajes, ¿okay? y todo lo que nos enseñan a nosotros desde pregrado es la forma de no hacer las cosas, porque suponte lo único que hace es crear, suponte... Infelicidad, incertidumbre, eh, que no nos podamos sentir desarrollados, nos sentimos sumamente reprimidos, pero, pero viene la felicidad, porque es lo, lo más importante de todo. Entonces uno no puede perder la esperanza de que viene el cambio, viene un cambio grandísimo para todo el mundo. Acuérdense de esto: la pandemia nos pegó así un portazo a todo el mundo. En la, en la cara, nos quedamos pegados todos los seres humanos, ¿ok? Porque la gente hasta no creía, pues Bolsonaro todavía sigue creyendo que, que no pasa nada, ¿eh? Y le ha dado dos veces el COVID. Es, ese sí que es inmortal. ¿eh? Sí. Se ríen. ¿eh? Pero, pero la gente ya está entendiendo de que van a tener que cambiar las cosas les guste yeah. o no les guste. Sí. Entonces tienen que quedarse ustedes el, los cambios no son de un día para otro. ¿okay? Pero yeah. si sí ustedes se pueden ir preparando ahora ¿okay? para que estén listos para realizar los cambios o dar el salto final que lo mejor de todo es, suponte, ahorrar algo de dinero y poner tu propio negocio, porque, suponte, si siguen trabajando para esto de energúmenos, nunca van a poder, suponte, ser felices, porque van a estar haciendo rico a otra gente, cuando se podrían estar haciendo rico ustedes. Mira, yo, desde el año 2000, que dejé de trabajar para otra gente. Trabajo para mí mismo. Nosotros hacemos un negocio al año. Es todo lo que hacemos. Bueno. Y el resto del año no trabajamos. Pero tengo un equipo que todos son capos. Cuente la fórmula. Eso. Financiamiento. Radiarse de gente que sea experta. Expertos. capo, Capos en leyes. Capos en tributario capo, suponte, en el financiamiento, cabo en hacer los proyectos que la gente entienda aquí en Chile con la VAN, con la TIR, pero suponte, o si a se la, está ahí a, a un inversionista en otro lado, te lo tiran por la cabeza. Entonces, esas cosas hay que convertirlas en un proyecto, en un buen business plan, con una buena rentabilidad, para que los tipos, ellos creen en el proyecto, no te piden garantía. Entonces a nosotros nos interesa buscar una empresa grande que quiera sumando un buen financiamiento, te lleva el 2% de 50 millones, ¿qué necesita? Nada. ¿Sí o no? Pero hay que ir haciendo las cosas bien, porque suponte si tú uno, uno está reticente a aprender, ¿ok? te vas a quedar pegado con todas las cosas que uno sabe y que te han enseñado en el pasado y que no dan buenos resultados, porque tú te fijas el 90% del emprendimiento en Chile quiebra. ¿Por qué quiebra? Díganme, ¿por qué quiebra? Porque ¿Por qué no, no tienen la recursos para seguir expandiéndose. No, no tienen financiamiento claro. caro, no tiene financiamiento. No, son cientos las, las trabas que les ponen, ¿okay? Entonces uno tiene que decir, ya, chao, olvídate de esta cuestión y enfoquémonos, suponte. Oye, ¿por qué, por qué creen ustedes que roban los bancos? ¿Qué, ahí está la plata segura. Porque qué está la plata. No, no, no, no. no es su respuesta. ¿Eh? La, los ladrones de banco van a los bancos porque ahí está la plata. Si no, no robarían banco. Imagínate. Esto es una cuestión histórica. ¿Ah? Asaltar la, las carreteras y todas las cuestiones de la época de los romanos. Ahí está la plata. Entonces. Si la... entonces... El... Tiene año de <risa> bueno, pero lo importante es entender que uno tiene que ir donde está el dinero ¿okay? por ejemplo, suponte una, una de las cosas que yo aprendí trabajando con, con la gente pobre era de que Juno decía el pobre nunca va a ir al banco porque le da miedo es tanta su, su ignorancia que le da terror ir a un banco porque no entiende, no sabe leer, no sabe nada, y pide, prefiere pedirle a un usurero plata. Entonces él dijo, no, el banco va a ir a la gente pobre, y entrenar a las personas, y la gente del banco, iban a hablar con la gente pobre, y así fue como él creó su banco de los pobres, el Gramen Bank, y así sacó a los 200 millones de personas. Yo me acuerdo una vez que me encontré aquí en Chile con un señor súper arrogante, presidente de la república, y y me empezó a tratar un poquito así medio exacerbado el caballero. Le dije, oye señor, perdone No, pero diga quién, profe. Tiene que decir quién. No se puede ir de esta clase. No dice quién. Ya la tiró. No, ya la tiró. Es un señor de historia completa. Tiene una nariz grande. Ah, ya no me diga nada. A ver, qué hombre <risa> y yo le dije, oiga, presénteme a alguien aquí en Chile que haya sacado 200 millones de quedó para adentro. No me puedo contestar. ¿Eh? Y cuando Junos estaba acá en Chile, y yo lo traje para acá, él me dijo, Yo todavía no entiendo cómo ustedes en Chile, con tanta riqueza que tienen, tienen gente pobre. No lo entendí. Yo no sabía qué responderle. Porque yo no vivía aquí en Chile, entonces no, no conocía el, el, el diario de vivir. Entonces, explicarle a una persona que es, un, es una lumbrera, decirle, de suponte, eh, oye, honestamente no sé cómo responder. Mire, lo único que le pido, firme su autógrafo en, en su libro. <risa> Nada más, Sobre todo lo que, me, lo que alcancé a... Pero... Pero estuve en el directorio del, del banco de él. O sea, para mí fue un gran honor. ¿Okay? Y, y, y implementamos el microcrédito en toda Latinoamérica. Y también fue otra gran experiencia. ¿Okay? Pero, pero para ayudar a la gente pobre tú tienes que ganar dinero. ¿Okay? Porque si no ganas dinero no puedes ayudar al pobre. Entonces... Por eso que nosotros armamos este grupo de gente súper capacitada y dijimos, hagamos un negocio para poder, suponte, dedicarnos a la filantropía. Y es lo que a uno le interesa, ¿no? Hacer el bien. Y que le recuerde a la gente y digan, pucha, por lo menos este señor hizo cosas con la gente pobre. Okay. Pero acá en Chile, eso no existe. Es muy difícil. Y en la mayoría de los países latinoamericanos también. Okay. Porque al final, suponte, los microcréditos se transformaron en otros bancos chicos que le sacan provecho a los pobres. Entonces al final, yo dije, no saben que esta cuestión tiene que ser una ayuda directa de uno a las personas, porque si no se transforma y se, se vuelve, digamos, en un tráfico de influencia y cuestiones que, que dan lata. Pero sí se podría hacer. Entonces son, son tanto, digamos, los, los temas... Que ya son las 9.41 y no me dijeron ustedes y se nos pasa la hora. Si no me pongo a ver. la conversación, profe. Bueno, pero va a estar mejor la próxima clase. Sí. Porque ahí ya vamos a ver las cosas. Pero esto fue materia de introducción, un uh -huh. poquito, para abrirle a la visión. ¿Ya? Buenísimo. Que piensen. Que sí hay futuro, ¿ok? Pero Profe, tenemos que hacer... Libertad cosa que, dígame. Le, le puedo hacer una consulta, disculpe, que lo interrumpe. Que Eso lo interrumpe. tiene otro precio. <risa> Profe, eh, bueno, eh, súper interesante toda la, la, la perspectiva que nos ha dado de, de digamos, de, de, de los negocios internacionales y de cómo estamos hoy día gracias a la globalización. De hecho, justamente en otro ramo tenemos un debate eh, donde estamos eh, aplicando algunas alguna de las cosas ya aprendidas, entonces... Bajo su perspectiva, eh, no sé, hoy día dentro de, de, de la economía, de, o sea, de la globalización y de la economía que son interdependientes, o sea, hoy día no podemos pensar que, que, que una economía es aislada sabiendo de que sucede casi el efecto mariposa que aletea en una parte del país y en la otra es una tempestad, eh, está súper claro, estamos todos súper relacionados. Eh, y dentro de la globalización de la producción, cuando empezó con la subcontratación de, de los servicios de estas grandes empresas que se van a, a otros a otro continentes más pobres a, a subcontratar, eh, mano de obra más barata, eh, ¿cómo ve usted que pudiese ser un equilibrio más, más armónico? Porque efectivamente uno podría decir, oye, mira, esta empresa internacional vino a este país latinoamericano, a este país africano a, a acelerar la economía porque le está dando trabajo a las personas, pero vemos que... El mismo continente, después de haber recibido esta, esta incubación de estas empresas que, que fomentan la, la, la, la economía, dan trabajo, siguen siendo igual de pobres que, que antes que llegaran. Y de hecho, siguen, son aún más pobres porque explotan los recursos naturales. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo saber cuál es, cuál es el equilibrio, entre comillas, perfecto? Yo sé que en realidad es súper es dinámico porque no, nunca vamos a estar de hecho, ni la economía es tan estable, dinámica. Un compañero, por ejemplo, en el, en el chat preguntaba eh, si es mejor invertir en, en, un, en un negocio local o en uno internacional. Yo diría que es lo mismo, si al final aquel negocio local también de alguna forma eh, es internacionalizado, porque, no sé, si, si él eh, hace miel de abeja, eh, la maquinaria para, para, no sé, para producir, para producir envasar, para poder eh, contener a la abeja, para poder eh, reproducirla, también viene desde otro mercado que, por supuesto, debe ser internacional. Entonces, como que a veces veo que es como un círculo medio vicioso y que en realidad son algunos que están eh, fuera de la esfera, que son siempre los beneficiados, cuando el discurso es que somos, es, es, somos interdependientes y todos somos beneficiados, no? y no se ve tan así. Bueno, es que... Eh, ahí falta la parte que yo no, no les he contado todavía, de que suponte justamente al, al crear estas tres grandes potencias que eran la Unión Europea, Estados Unidos y el, el, el corredor industrial de China y Japón, ¿no es cierto? Eh, era justamente porque eh, para la globalización lleve y que le dé oportunidades e igualdad a las personas y que las transacciones sean de una manera más rápida, el, lo que se está pensando es que tiene que haber menos moneda. Como por ejemplo, Forex es, es una, un instrumento en el cual puedes ganar y perder mucho dinero, okay? pero lo que se... La, estos, estas personas que están trabajando, digamos, para que la globalización se lleve a cabo, es tener por lo menos tres monedas para que las transacciones sean súper rápidas. Por ejemplo, suponte todo el cordón de Europa hacia África, abajo, que se va a usar el euro, todo el cordón de las Américas se va a usar el, el dólar, ¿ok? Y todo el cordón asiático se va, usar, se va a usar, está la pelea entre el yen o el yuan. ¿Ok? Como el, el yuan es medio especulativo, no creo que nunca lo tomen en serio, suponte, el resto de los países. ¿Ok? Lo que sí están tomando con mucha fuerza es el yen, que es una moneda, digamos, bastante valorizada. A, a pesar de que Japón se ha quedado estancado por muchos años, hace poquitos años creció un 1%. ¿qué? Estuvo en una estagnación tremenda con cero crecimiento. ¿qué? Y eso ocurrió justamente por la ro robotización, ¿qué? porque ellos metieron tantos robots a las líneas de producción que la gente empezó a suicidarse porque no encontraban qué hacer y han tenido que sacar los robots otra vez de las líneas de producción y poner la mano de obra a trabajar otra vez. ¿Okay? Pero si tú agilizas el intercambio comercial en, bajo tres monedas, la globalización va a avanzar de una manera más rápida porque no vas a tener que hacer tantos cambios. ¿Ok? O sea, el, la moneda chilena, ¿qué vale frente al mundo? ¿A quién le sí, importa? Sí. ¿eh? Por, por ejemplo, en, en la ecuación que yo le presentaba, eh, lo, lo único que, que en realidad que yo veo que falta es como la reconversión de aquel capital, en este caso humano, que deja de servir, entre comillas, para una tarea porque es reemplazada, por una economía internacional, interdependiente, que llega a esa, a, a esa economía local. Y lo otro, entre comillas, también es como devolver aquel recurso explotado que, que sirve para fomentar eh, este crecimiento de, de la economía, porque al final, si no sé, pues si tenemos una empresa de madera y, y, y vamos cortando árboles y si no los plantamos, evidentemente... Eh, la, el, el negocio no se vuelve tan, tan rentable pero, a largo plazo. Y, pero, y no, y no devuelve el recurso natural a, sí, a volver Marco, a no, no te quedes pegado en Chile. Mira, el primer tratado de libre comercio, ¿dónde se firmó? No sé. Entre México y Estados Unidos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los gringos se dieron cuenta que suponte tener una fábrica que producía 300 autos diarios y la mano de obra le costaba 18 dólares la hora, ellos dijeron, pucha, para poder satisfacer la demanda de Estados Unidos, está bien, no hay problema, ¿Okay? porque son 40 millones de autos que tenemos que producir. Pero si tenemos que producir 400 millones, tenemos que firmar un tratado de libre comercio con los mexicanos, porque con los mexicanos por lo menos vamos a parar, vamos a crear fuentes de trabajo y vamos a parar la inmigración a Estados Unidos. Y cerraban las plantas en Estados Unidos y se las llevaban a la frontera de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al cerrar la planta, suponente en Estados Unidos, la gente iba a quedar sin trabajo. ¿Correcto? Pero sí iban a crear mano de obra en México. ¿Ok? Esa mano de obra, ¿ok? Costaba 4 dólares con 25 centavos la hora y producía exactamente los mismos 300 autos. ¿Ok? Entonces, en vez de abrir una planta, habrían cuatro. ¿Ok? Le ofrecían a los trabajadores, oiga, ¿se quiere ir a trabajar a México? Por los mismos 18 dólares. No voy a decir no, prefiero quedarme acá y sigo buscando pega aquí en Estados Unidos. A las tres semanas ya está, suponte, trabajando. Pero eso no ocurre en Latinoamérica. Entonces lo que tú dices, sí es efectivo porque suponte la reconversión de las personas que están trabajando en un rubro es muy difícil pero yo te hago la siguiente pregunta ¿cuánta gente es la que va a quedar sin trabajo comparado con el 80% de Chile que es PYME porque no te olvides de que sin, de 5 dólares que se producen aquí en Chile un dólar se exporta, que es cobre, frutas y vino. Y los otros cuatro dólares se quedan acá porque no cumplen con los estándares internacionales para poder exportar esos productos, que son las pymes. ¿Okay? No pueden certificarse, es muy caro. Entonces, si ese dinero se queda aquí en Chile, ¿por qué los gobernantes los empresarios no hacen absolutamente nada para que ese emprendedor que se podría convertir Chile como en un Silicon Valley para, de emprendimiento e innovación, no los ayudan para poder, supongo, salir adelante, es un tema porque nosotros no entendemos todavía cómo funciona el mundo estamos pegados, suponte, en la revolución industrial, la primera, estamos todavía pegados en eso, en la explotación del hombre, o la mujer, donde morían, suponte, en las minas de carbón, suponte, bajo la lluvia, y aparece el marxismo, suponte, y el marxismo dice, no, paren, suponte, los empresarios, porque el marxismo es el resultado en contra del capitalismo, porque explotaban a los seres humanos, ¿okay? pero ahí entra Keynes después, Keynes, con los liberales, ¿no es cierto?, se preocupan de poner un equilibrio. Y ahí es cuando, suponte, tenemos la escuela de pensamiento capitalista, la marxista y la liberal. Pero ese, eso se los voy a explicar, suponte, en, el, en la clase que viene, para, porque es mucha información. Y, y tenemos que, suponte, eh, tengo que hacerlos ver eh, cómo funciona, el modelo, o sea, desde la revolución agrícola hasta el día de hoy, para que ustedes vean de que suman los cambios que han ido ocurriendo, todos han sido para mejor. ¿okay? No hay una, lo que estamos, en, lo, que, lo que la gente está en contra es del establishment, ¿okay? Y del, del, del, del alto costo de la vida sin que le suban a las personas los salarios como corresponden para vivir tranquilos. Eso es lo que la gente está molesta, no solamente en Chile, sino que en todo el planeta. Mientras esto, porque justamente esta pandemia que vino, ha hecho, ha hecho un revoltijo gigantesco, no solamente aquí en Chile, sino en todo el mundo. Todo el mundo está pensando cómo vamos a trabajar de aquí en adelante para poder satisfacer a las personas, porque tenemos dos opciones. Una, o nos preocupamos de una economía que sea solidaria y que ayuda, ayude a restablecer el modelo ecológico que ha sido destruido por el ser humano, que es el peor depredador. ¿O vamos a terminar todos en Marte? Porque la Tierra no va a aguantar. Si seguimos igual. <ríe> Pasó un angelito. Profe, yo tengo una pregunta... El, lo, que, lo que hablaba un poco Marco, en Estados Unidos, Estados Unidos está poniendo traba a China porque le está quitando un mercado. ¿cierto? Y lo que hablaba Marco también, o sea, ¿qué competencia tiene Chile contra la, las exportaciones de China, o sea, la mano de obra? Ya o sea, pasó primero con las textiles, ya lo está con todo el mercado, que ya entonces, todo está llegando de China. Entonces, qué competencia en el Chile o en el tema de mano obra, cada vez estamos perdiendo más, está quedando gente más cesante por todo lo que está pasando. Entonces, el Estados Unidos eh, no, quiere el, el, no quiere perder el ser personaje principal de su país, de su, de su economía, porque se está metiendo chinos, se está comiendo prácticamente la importación de, de Estados Unidos los, los, los chinos. Entonces, el Chile está abierto a todo, a todo comercio. Entonces, yo veo en el mercado público, o sea, en para el mercado público, la mayoría de las licitaciones que están, que están adjudicadas en Chile la, la, la obra es grande, la mayoría son empresas españolas que están ganando todo. Entonces, ¿qué traba o qué límite puede poner Chile a que a que las empresas extranjeras dominen el mercado? Eso. Bueno, eso va a durar hasta noviembre nomás, porque suponte de aquí a noviembre tiene que salir eh, Trump del escenario, y se tiene que volver a restablecer todas las cosas, digamos, como estaban antes. Pero él ha sido causante, digamos, de, de una gran inestabilidad y, y, e incertidumbre, digamos, en el planeta. Él es, es el culpable, digamos, de, de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, especialmente en el, en el sentido racial, y, y dividiendo a un país que, era, que le costó muchos años construir a una, una sociedad justa y social, más que nosotros, ¿ok?, donde las oportunidades eran reales y él lo que ha hecho ha sido destruir todo eso. O sea, eh, nadie, nadie puede creer de que él haya retrocedido su ponte eh, al país a romper las relaciones con, eh, con el mismo Japón, pero aquí en Chile a mí me entrevistaron su ponte, en CNN diciéndome, oye, pero si acaban de firmar un tratado... China con Donald Trump, yo le dije, oye, pero no canten victoria todavía, si hay que esperar a que esta cuestión se haga realidad. Hasta el día de hoy todavía no se firma, y me censuraron. Imagínate, no me quisieron entrevistar más en CNN por lo que yo había dicho. Entonces, si nosotros tenemos esos problemas acá en Chile, ¿ok? imagínate qué le queda al resto de la gente, pues. O sea, nosotros, no, nosotros no, tenemos, no tenemos la capacidad de dar el salto todavía, suponte cuántico, de ser un país más evolucionado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como chilenos no nos respetamos. ¿Ok? No hay, no hay todavía... La única, la única vez que yo vi a, a la gente, del colocó Colo de Chile, que realmente se juntaron fue en la Plaza Italia, cuando se juntaron no sé cuánto, por el tema de la de AFP la y, y la, lo que estaba pidiendo Chile que se cambiara. ¿okay? Que eran de todos colores, de aquí, de allá, y da lo mismo. Porque hoy, aquí en Chile no le importa ya más a la gente, la gente que sea de izquierda, de derecha, de ningún lado, sino que ya los tienen hartos a todos. La gente quiere gentes, caras nuevas y, y gentes profesionales que estén, suponte, llevando el país adelante. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿okay? Y eso es justamente, por suerte, que están haciendo ustedes este MBA para que, suponte, sepan sacar adelante al país, justamente en todos estos temas que estamos conversando. Porque es la única forma que se va a hacer, con profesionales. No con la gente mediocre, suponte, que anda circulando en la calle, porque justamente en las crisis... Acuérdate, los que sobreviven son los mejores, los malos pierden. Es como darwiniano. Pero el que hace las cosas bien va a sobrevivir, el que hace las cosas mal se muere. Se queda pegado. ¿Ok? Entonces, suponte, si tú me dices, oye, si esta gente fuera más visionaria, suponte, Alamán, ¿por qué está diciendo que quiere hacer negocios con. Con la India en vez de hacer negocios con China. ¿Qué tiene metido en la cabeza? Si es ministro de Relaciones Exteriores. No es ministro de Economía. ¿O no? ¿Qué sabe de Economía ese señor? De Política sí debe saber mucho. Pero no sabe... Nada de relaciones exteriores, no sabe nada de economía, sigue sí, un abogado. Pero Él tiene negocio, Alamán tiene negocio en la región grande, asociadas con el, con, el, con el asfalto, compite con Petrobras. Él ha reunido a todo, a toda, el, en la región, a, hablo de Perú, Argentina. El, los países de la región, excepto Brasil, para competir con, pe eh, con Petrobras, temas de asfalto. Él se mueve a una gran escala también y tiene un perfil bien bajito como empresarialmente, pero eh, es grande, él tiene una capacidad importante. Sí, pero él busca su propio beneficio. Siempre. Siempre no, pues, volvemos bueno. a lo mismo, te das cuenta. Pero más de lo mismo, Acá no hay, no hay filantropía en, no. en, en la gente que nos que no gobierna, que, no, que no nos dirige. Nadie no, nadie está interesado en nosotros. Acuérdense, nadie les va a dar una mano. Aquí se las tienen que ganar por ustedes mismos y por eso. Pónganse, suponte a pensar en grande. Todo está en la cabeza de ustedes. El, miren, yo aprendí una cosa. Chile es un país súper negativo. Y lo que primero que hice es eliminar a toda la gente negativa suponte, cerca de su monte cerca mío, fuera. Porque suponte me pegaban y me contagiaban con el negativismo, entonces terminaba poco menos que con depresión, ¿ya? Entonces lo primero que uno tiene que hacer es ver con quién andas y te diré quién eres. Decía mi abuelito, ¿eh? Entonces uno se tiene que empezar a juntar en grupo, a asistir, están dando charlas gratis, ¿ok? de gallos que son capos. Escucharlos, para poder uno ir supongo, sacándose toda esta mugre que tiene metida dentro de la cabeza, porque, acuérdate, si tú, si tú te levantas con el pie izquierdo, te prometo que te va a ir mal todo el día. Pero si te levantas con el pie derecho y andas positivo, te va a ir bien todo el día. Es una cuestión mental. No sé quién se leyó el secreto del libro este, de el secreto, un libro que se vendió en todas partes. No han leído, ¿no? Véanse la película, véanse la película, el secreto. No, no, no. Mi mamá Loli y yo. Vean no, la película. Mario qué la película están mirando? Atracción y todo esto? Eso Ay, la liga de la atracción La película es, no, es muy popular, muy el básica. Poder. Mejor, mejor, mejor agarra un libro de PNL y, y es el en, en tema más entretenido. Yo, yo esa película que me profesor que, que es muy básica, muy comercial y habla mucho de la ley de atracción. Okay. De, de, se agarra de la ley de atracción y ese finalmente no es el tema fundamental. Bueno, pero por eso, pero uno tiene que empezar con algo, con algo que te cambie el switch de negativo a positivo, porque es muy difícil. Tú, lo, acuérdense que la mala hierba crece más rápido que la buena, ¿ok? Entonces uno tiene que, el chip tiene que cambiarlo de negativo a positivo y te prometo que... Súper difícil, ahí, pero uno tiene que empezar okay. con algo. Ahora, si tú quieres ir más profundo, tienes que meterte, supongo, a, a leer Profe. física cuántica, porque ahí, cuando uno empieza a leer los, eh, los universos paralelos, ¿no es cierto? Y, y, por ejemplo, ¿vieron la película ¿Qué rayos sabemos? Si la vieron, chuta, ahí te explica realmente el poder que tiene la mente, ¿ok? Profe, ahí Entonces, libro es muy bueno que dice, un gran dicho, dice, dime con quién anda y tiene quién eres. Es la Biblia, la Biblia. Exactamente. ¿Ya? Pero sí es súper importante, por ejemplo, pensar en forma positiva, porque si tú piensas en forma negativa, no, yo no les puedo asegurar que les pueda ir bien porque van a andar siempre con el negativismo y y recuérdense, nosotros aquí en Chile decimos a todos, no primero. ¿Ok? O sea, ya partimos con un negativo. No, sí, pero se puede hacer. Ah, no, pero sí. No, pero ¿qué es lo otro? Y todo con un tecito, un cafecito, chiquitito. No, es un café. Sí, lo podemos hacer. Vamos a hacer. Eso no existe. A mí me dicen, si alguien me dice a mí que algo no se puede hacer, yo le digo, por favor, dénmelo a mí yo les voy a mostrar que se puede hacer ¿Profesor? Me, encantan, me encantan los desafíos, les prometo yo aquí en Chile ¿Profesor? cuando vine por primera vez a hacer un, un trabajo en una empresa me mandaron de Pricewaterhouse Waterhouse y estaba la crema lleno de corruptos, los gerentes eran todos corruptos y le dije démelo a mí por favor, yo, yo quiero limpiar esa empresa hoy pucha, llegué hasta Düsseldorf a hablar con el presidente de Henkel fue una... Experiencia maravillosa, claro, que andaba con guardias de seguridad, ¿okay? porque si no me iban a matar todo esto que pues si la, la corrupción era de México hasta Cabo Adorno. Tremendo, me pagaron una indemnización tremenda, porque yo salí con paracaídas de oro, le dije yo lo hago, yo limpio la empresa, pero ustedes me tiene que pagar plata, porque yo cuando me preso todos esos tipos, yo no quiero volver a estar en esta empresa, porque me van a matar. Okay. O sea, uno tiene que tener la gaya para hacer las cuestiones. Pero uno no las puede ¿Profesor? hacer solo. Uno no puede hacer usted las la película... solo. Disculpe. ¿Pero eso no la película de Truman Show? No. Truman Show. Netflix. Ah, de, de Truman Show. Sí, no, no la he visto. Ya, estaría por la casa del profesor. Para que conversemos sobre eso que dice usted del positivismo, la felicidad, pero que la felicidad en positivismo, claro, es impecable. Pero, ¿qué pasa cuando todo lo que te rodea, todo lo que te moldea, ¿cierto?, es una felicidad o un positivismo falso. Se la dejo ahí. hacer esa película. No, lo, la vamos a ver, va a ser tarea para la casa. Oye, pero. A ver, pero ¿Cuál era sí? la película? ¿Ah? ¿Cuál era so, la? Película? Jim, Jim Carrey. Joder, De, Jim Carrey, sí. Oye, bueno, miren, nos faltó, ustedes me hacen hablar más de lo que corresponde, pero, pero suponte no hablamos de las notas, no hablamos de suponte del trabajo final, no, no hablamos ninguna de esas cuestiones, ¿ok? Entonces, partiendo de la próxima clase, lo primero que vamos a hablar, nos vamos a poner de acuerdo, suponte el trabajo final, no es cierto? La, los horarios, los breaks, si se pasan ustedes de horario, un punto menos en su programa. No, mentira, eso, eso mentira. es no, una bonita, broma. No, pero, pero si usted se de <risas> su horario y no pasa nada. Pues. Es, una, es una broma. No, oye, lo, lo que pasa es que realmente es muy entretenido este tema, porque la verdad de las cosas es que todos... Suponte, lo que aprendamos acá, ustedes, su responsabilidad es, se la tienen que transmitir al resto de la gente. Porque la, las herramientas que yo les voy a pasar a ustedes, ¿ok? Son esenciales para el éxito. ¿okay? El éxito se puede medir de dos formas. Puedes ser feliz o puedes tener éxito va a depender de las personas, ¿ok? Suponte, si tú le preguntas a un país completo a dónde quieres llegar, suponte, yo creo que todo el mundo va a decir queremos ser un país desarrollado. No creo que nadie vaya a decir, no, yo quiero ser un país desarrollado porque somos fantásticos. Si tú le preguntas a una empresa, te van a decir, queremos ser los número uno, los mejores, ¿ok? Si tú le preguntas, suponte, a una persona ¿Qué es para ti? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quiero ser feliz o quiero tener éxito? ¿Okay? Todo depende de la persona. A lo mejor una persona es feliz regando plantas. Y esa es su máxima felicidad. Pero otra persona es feliz haciendo un MBA. ¿okay? Y quizás después, su monte les entra el amor por el, el arte de estudiar, y dicen, ah, voy a hacer un doctorado. A ella está fregado. Porque van a saber mucho. Pero, ¿cuál es lo reconfortante de esto que están haciendo ustedes? Que los van a llamar para que solucionen los problemas que otra gente no puede solucionar. Y les van a pagar, me encima. Porque van a tener todas las herramientas para hacerlo y no van a decir nunca no se puede porque todo se puede. Lo único que no podemos hacer es evitar la muerte, eso está claro. Todo el resto se puede hacer, todo pero depende de uno, de la voluntad que uno tiene para hacerlo. Es no, verdad. Por favor. Yo tengo que irme ya, tengo que ir a buscar todos? a señora todos que... tenemos que no pero, pero la clase no era hasta las 22.30 según la carrera no o sea, no me equivoqué no no, no no no no no no no no no no no no la no quedado te no bueno no una no no no no ¿Qué estáis tomando, José Manuel? ¿Qué <inaudible> Nada, nada, nada, está interesante la conversación. Las preguntas de los compañeros también son súper interesantes, entonces... Bueno, lo dejamos para el próximo capítulo, entonces. Lo dejamos para el próximo capítulo, cuídense y nos vemos la próxima clase. Oye, por favor, ¿por qué no se hace un WhatsApp del grupo? Ya, ya vamos. A eh, ahora el don WhatsApp tiene todos los contactos, Bueno. no? Mauro, que... ahí, ahí, ahí lo agregamos, WhatsApp. profe. Ahí bien, hacemos un lo agregamos. Nosotros tenemos su número que lo envió en el en el, sí. en el correo. Correcto. Hagan, hagan, pero háganlo de, de este curso, no mezclado con otro, porque suponte si hay dos profe, uh, queda la crema. ¿Ok? Ok, profe. Listo. Ahí lo notificamos. Listo, que estén muy bien. Gracias, profe, que tengas una feliz profe. noche. Gracias. Guillermo, gracias. Guillermo gracias. Reprobado. Muy bien. Ah, Profesor. <risa> Guillermo, reprobado. Guillermo, reprobado. <risa> todavía no me voy. Todavía no me voy. <risa> <risa> no, gracias. Ya, Chau. que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao a todos.